No, el otro día, sí, yo sí que ya que el otro día se si habló de, del IGC 1, eh, sí. toca muy por encima, y a Raúl luego al parecer le han estado dando la turra toda la semana con el... Madre mía. Cuenta, o saca La mille... que me han dado con el Increlex. Lo, lo curioso que mucha gente me ha preguntado, gente avanzada me ha preguntado, oye Raúl, ¿qué es el Increlex? digo, madre mía. Tío. Madre sí. mía. Pues te digo una cosa, no vendría mal hacer hacer algo en ¿eh? YouTube o algo. Yo es que no tengo canal de, de YouTube, pero... Informativo, pero bien informativo de, de aparte de, de esta sustancia, porque yo, y al igual que todos, que, que, que, que vamos revisando cosas y, va, y vas leyendo por internet y lees una página, incluso ahora hay cursos de farmacología, y cuando lees dice este tío se basa en evidencia, pero no tiene ni puta idea ni ha probado en su puta vida el IGF-1. Es decir, entre IGF-1 y R3, meca sermina o IGF-1 de estrés, digo, es que la gente no tiene ni puta idea de la diferencia de uno y otro. Y claro, es que hay mucha evidencia, pero poca práctica real, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, ¿eh? Me gustaría grabar... Bueno, yo largo te digo y una de... cosa, además el IGF-1 es bastante interesante, pero yo te digo una cosa, yo creo que el 99,9% del público podría no preocuparse porque no va a haber una caja de increlas verdadero en su puta vida. Entonces, no. yo creo que el 99,9% de la población puede estar tranquilo, que por mucho que busquen, se empeñen, incluso compren, nunca van a tener lo que es IGF-1 de verdad. Entonces, que tampoco se calienten tanto la cabeza, porque yo creo que es algo que, que, bueno, que tampoco hace falta... Hace falta... A ver cómo decirte, sería como hablar de algo que todo el mundo va a querer, pero que es que en el fondo nadie va... Es como... Aparte, el IGF-1, sí, a ver, eh, ya hoy día casi ni se habla, y IGF-1, eh, lo que tú dices, Robert, bueno, auténtico, es muy, muy complicado. El IGF-1 bueno, y sobre todo la Meca que es de lo más potente que hay, ¿Vale? porque es una acción muy corta y muy grande. Eh, eh, joder, es un medicamento muy potente, incluso de efecto, de efecto secundario. O sea, yo tengo casos prácticos de anafilasia. O sea, anafilasia, o sea, meterte IGF-1 eh, eh, y, y se, se te cierra la, la, la, la tráquea, es un efecto secundario. ¿Vale? O sea, que es un, medicam es, un, es un anabólico, un medicamento, como quieras llamarlo, bastante, bastante serio a tenerlo a tenerlo en cuenta. Sí, y además quizás sea el único medicamento que su dosis terapéutica es infinitamente mayor que las que se utilizan a nivel deportivo. Porque eh, las dosis terapéuticas de la mecasermina, pues un tío de 100 kilos es un vial casi que al día. O sea que es una auténtica, claro, un tío de 100 kilos lo normal es que no necesite mecasermina. Pero hecho, bueno, horror. que la dosis terapéutica es una burrada De hecho con la dosis terapéutica les hacen controles tumorales creo que cada mes Claro, es que la mecasermina, o sea, fíjate, si hay algo potente para el crecimiento, la hipertrofia eh, a nivel celular, es la mecasermina. Es decir, eh, se corre bastante riesgo de, de neoplasia, ¿vale? De que crezca un tumor veniendo maligno. De ahí viene de que la me mecasermina en el culturismo se toma, o sea, se estira la caja en el periodo máximo de validez a 30 días, es decir, a 20, 20 unidades, lo que son 5 miligramos diario. Porque ya no es buscar ese efecto anabólico tan potente que tiene, sino algo muy pequeño y equilibrado porque potencia mucho el crecimiento de todo, del, del tejido, del músculo, del hueso y de, de cualquier tumor. Es decir, eh, multiplica la hormona. Bueno, y lo que hablábamos de, de dosis, igualmente en hormonas de crecimiento, las dosis terapéuticas para algunas patologías también son muy, muy, muy, muy altas, ¿eh? sí. Joder, yo vi un estudio una vez, ya que a la gente le gusta tanto los estudios, un estudio una vez con Serostin, que era hormona de crecimiento de Estados Unidos, de 36 unidades al día, y había gente, para que se haga una idea, había gente que acababa con, con edema pulmonar, con los pulmones enchalcados de la retención de líquido. O sea que, ojo, ojo, que menos mal que muchas veces no nos podemos permitir ciertas cosas, porque si no, más de uno acabaría con problemas bastante, bastante gordos. Yo cuando, pues, era eh, yo cuando era pequeño me hicieron la prueba de la GH. De, de GH. Y entonces ahora que eres un enano con gigantismo, qué cojones pasa, porque tú mismo no. Dije, no eres, un, eres, eres español, me dijeron. <risa> no, pero era una mierda, tío. Yo me acuerdo, me la hicieron dos o tres veces. Me, me llegaba, no me la llegaron a aplicar, pero me llevaban controles de GH, para ver si la segregaba, la segregaba a muy poquito nivel, pero la, la segregaba. Y, de la, y la verdad es que era muy mierda porque recuerdo que es curioso, te generaban, te, te dormían, te dejaban como inconsciente, y te generaban una hipoglucemia, ¿vale? Y te iban haciendo mediciones, con un goteo te iban haciendo mediciones y al día siguiente estabas hecho una auténtica basura, tío. Y yo me acuerdo que de chiquitito me nacían. Eh, me ponen, me ponen, te dejan, te deja hecho polvo. No sé si ahora la seguirán haciendo igual, imagino que no, que esto habrá avanzado y mediante analíticas y tal, pero a mí recuerdo que era una puta mierda las pruebas que me hacían para la, para la hormona de crecimiento para ver si la segregaba. Ten en cuenta que yo eh, entré al colegio, al instituto, que se me da con, con 14 años, y entré con 48 kilos. Fíjate. Pues mira, aquí han hecho una pregunta que es bastante curiosa con esto que hemos hablado de la, del IGF-1 y demás, que, que es acerca de la hiperplasia y demás, que si, que si creemos que puede existir o no. Yo creo que esto ya lo he dicho alguna vez. Pues no habéis escuchado mil veces decir hiperplasia de, m, prostática. O sea, la hiperplasia, claro que sí eso es, o sea, claro que existe. Otra cosa es que, bueno, que por hacer pesas pueda salir o no, que eso es lo que no se ha conseguido demostrar. Pero claro que existe la hiperplasia. De hecho, la hiperplasia siempre se asocia o casi siempre se asocia a cosas malas en el cuerpo, a duplicidades con, con determinadas patologías que son los tumores y los cáncer, casi siempre. Aunque a nivel deportivo también en animales se ha demostrado, pero en personas de momento claro. esos estudios no se permiten. Efectivamente. Eh, y entonces, ¿qué le has contestado a la gente que te ha preguntado por, por la meca sermina? Joder, oh, lo, lo, lo, lo, curioso, lo curioso es que nadie preguntaba que, o dónde lo compraba o si yo tenía meca me, me, mecasermina. Bueno, supongo que na, la gente sabe que yo estoy retirado totalmente de, de esto, ¿no? Pero lo que es información, pues, que, que es eso, sobre todo de Hispanoamérica, que dónde se puede conseguir, que cómo se toma, que cómo se utiliza, es decir, protocolos protocolo, pero me han crujido o a sea, preguntas sobre protocolo. a nivel de, o sea, me, me han saturado el, el, el Instagram, el Facebook, todo me lo han saturado. Te satura, <risa> por eso, vale, ¿por ¿Sabes por qué? Porque yo creo que con el IGF-1 sucede como con la insulina, que, que es muy fácil, en, en, eh, hablando así en general, que es muy fácil de usar, pero que hay tanta gente que la quiere complicar tanto para que parezca que el secreto es de ellos. ¿sabes? Que al final se ve protocolos, bueno, lo que decía Sergio, protocolos de jefe uno más claros es que la hostia, que parece que te tienes que levantar a una hora concreta en la mañana y hacer no sé qué y comer justo esto y dejar pasar no sé cuánto tiempo. Yo he visto por ahí algunos que tienes que estar todo el día mirando el papel para saber qué te toca hacer, ¿eh? O sea que... Los protocolos que he visto, eh, que, había, que había visto, eh, se, se te quita las ganas de usarla. Se te quita las ganas de Vaya coñazo, vaya tostón, tengo que estar aquí con un puto cronómetro... Eh, eran combinados con pesto pro con un coñazo ¿Qué? infumable eh, qué va pues, pues nada pues, grabaremos ¿cómo? grabaremos algo y Invi yo invitarme a vuestro canal YouTube que ustedes que tenéis canal YouTube y hablamos porque esto, esto lleva una hora de tema por lo menos <risa> mira esto, esto, me parece, esto me parece interesante porque ha puesto aquí un Rodrigo doble dice soy médico eh, bueno, médico de urgencia hace 30 años, me llegó un joven de 30 años que se administraba insulina con un cuadro hipoglucénico que entró en parada cardíaca y posteriormente murió. Vale, esto es lo que me gustaría también que dijera más gente, ¿vale? Porque hoy en día no hay más que youtubers de decir cómo se utilizan las cosas y cómo no, pero en realidad mucha de esa gente que hace caso a estos youtubers acaba así, ¿vale? Entonces es un mensaje que me gustaría dar, que ojo, que hay cosas que matan y matan de verdad. Y lo malo de morirse es que luego no resucitas. En las pelis sí, pero aquí no. Aquí te entierran y a los tres días nadie se acuerda de ti. Así que ese es el problema con estas cosas. Pues... Yo, creo que, yo veo que... Eh, mira, yo voy a, voy a contar algo que me ha pasado esta semana. Muy curioso. Me contrató un chico hace ya unos meses. Eh, y bueno, pues esta semana... Yo, yo como entrenador, yo siempre digo que yo no paso la mano por el lomo a nadie. ¿Eh? Yo, si estás hecho una mierda te lo voy a decir que yo eh, soy así bueno, total, que una conversación que derivó que el chico me dijo que, que bueno, que era a mí me había contratado porque me seguía en YouTube y que su objetivo al contratarme era eh, aprender para él dedicarse a preparar gente entonces que, claro yo ya he cortado esa relación con este chico le dije, oye, pues mira búscate a alguien que te enseñe, porque yo no soy docente, yo soy entrenador. El problema es que, es, el problema es que yo creo que la gente, eh, los chavales, eh, ven esto como un plan redondo. Bueno, eh, contrato a alguien, eh, le llevo durante cinco meses, a los cinco meses voy a llevar yo a otras 100 personas, como lleva él, eh, voy a tener mi canal de YouTube, voy a tener un sponsor, me de todo de puta madre. Y entonces al final esto, pues vete tú a saber eh, el protocolo, de dónde coño ha salido, qué ha puesto, qué ha dicho, que hay que hacer. Porque yo no sé a vosotros, pero a mí me viene cada cuadro de analíticas de chavales de 24 o 25 años que lo mínimo que me traen son unos perfiles hormonales y unos problemas de líbido que dice madre mía, tu novia se tiene que estar follando todos los días a tres porque es imposible que contigo folles, chato, chato. Porque es que es alucinante el nivel al que se está llegando de inconsciencia. Y no hablo de dosis, porque dosis, como hemos dicho al principio del programa, unos toman más, otros toman menos, sino al desdén, con el que se hacen las cosas de ahora picoteo un poco, lo corto, como es tan poco no me va a pasar nada, claro, luego a los siete meses, unas ginecomastias, unas lecturas de LH que te cagas, eh, unas prolactinas por las nubes, eh, todo con, el, con la gilipolle del brazo san -Cruz. hace poco me vino otro, que claro, que eh, había estado haciendo brazo san -Cruz y que ahora era hipertenso. Claro, que se habían dicho que no había que cortar y a base de claro. no cortar y está siempre tomando con 24 años o 25 era hipertenso. o sea, Se están creando unos cuadros, unas situaciones que yo creo que eh, porque ahora la gente que estamos viendo caer, es gente de nuestra edad, gente de los 40 años y tal, que son de otra época, que vienen de, de, de lo, vienen, están cayendo por lo que han hecho en otra época. Pero yo creo que los chavales del grupo de 24, 25, 26 años, Ojo, la que van a tener de aquí a 10 años, yo no sé esto qué va a ser, pero yo creo que la medicina privada se debe estar flotando las manos. ¿eh? Bueno, sí. eh, mira, aparte de que estoy totalmente de acuerdo eh, con lo que ha dicho Sergio, prácticamente ya hace un par de años grabamos, grabé un vídeo que, de, para, para, para, para la casa, para más músculo, que tuvo gran repercusión, y donde decía que, el, me atrevo a decir, el 80%, el 80 o más tiene un hipogonadismo crónico y no lo sabe. ¿Eh? Y a raíz de ese vídeo, pues... Igualmente me cayeron analíticas con una, una FSH LH a 0,0 que el 70% que me escribió pues dejó los esteroides y no sé si la mayoría se ha recuperado o no y, y eso yo estoy totalmente de acuerdo que a largo tiempo igual que nos estamos encontrando esto pues nos vamos a encontrar más problemas. De eso estoy totalmente, totalmente seguro Mira, para empezar, algo que le pasa Muchísimo a la gente de hoy en día de entre 20 y 30, yo diría que de entre 20 y 25 sobre todo, que no nos Pasaba a nosotros, es que se le levanta eh, Se le levanta el rabo tres meses al año Únicamente, el resto del año están todos Que no pueden, que tienen a la nave a descontenta Que están ah, tirando de viagras, ojo, yo no sé vosotros Yo eso nunca me pasó en mi época En mi época, o sea, a lo mejor Unas semanitas después ya cuando acabas de competir ya el típico, ya ah, está Además, una curiosidad, si os fijáis, ¿vale? Eh, en estos mismos los propios México, México digo médico, <risa> lo directo, los médicos eh, están intentando sacar tajadas. O sea, yo no sé cuántos médicos ahora mismo eh, eh, o sea, se están involucrando totalmente, aparte médicos super profesionales y están totalmente tirándose por la vía de, de, de, de, de la salud del culturista, porque a largo plazo es un filón que lo flipa. Esto es un filón que te caga. Pero es cierto. Que, eh, perdona, Robert, es cierto que esto mismo, yo ayer tuve un alumno mío de, de eh, tiene 25 años y dos ciclos al año. Y, y claro, él habla conmigo porque él por comparación habla con otros colegas. Y yo le dije, dije, es que tú haces lo que yo hacía con tu edad, un par de ciclillos al año, cortitos, tío, y, y tienes tu libido bien, tus tu cosas bien, vas poco a poco. Entonces, es que es muy preocupante, tío yo no sé, creo que os estará pasando a todos que viene gente que en lugar de ponerles fuertes lo primero que tienes que hacer es curarles de cómo te vienen o sea, yo ha habido gente muchos que los he derivado directamente a un endocrino decir, mira, esto a mí ya se me va de las manos y hablo de chavales por debajo de 25 años tío, que dice, bueno que alguien como yo, con 20 años de consumo, ya con unas cantidades grandes, con, con, con un recorrido, tenga LH y FSH fundida, se puede entender, pero chavales de 24, 25 años, tío, con lecturas hormonales reventadísimas, con perfiles lipídicos a tomar por culo, hematocritos de 58. Es que, tío, son cuadros que para mí, que los tenga un tío de 120 kilos, lo puedo entender, pero tener un chaval de 24, 25 años, porque ha leído que hay que hacer Blas cruz porque le han dicho que los profesionales no descansan y aquí tenemos a los profesionales eh, que te van a decir lo contrario y por esa sarta de gilipollas porque siempre quedamos en lo mismo, cuando dicen, termisartán no, claro, termisartán no, se si hace las cosas como debes, pero si no cortas, no es que vayas a necesitar telmisartán, es que vas a necesitar telmisartán, vas a necesitar vas a necesitar cosas para la próstata, vas a necesitar 57.000 cosas más del cuadro tan complicado que al final vas a tener que vas a ser un psicómano Oh. Hmm. el problema sí, es que la yo gente... creo sí, sí perdona Robert yo creo que, que, que también eh, la generación de esto de 20, 20 y tantos años y tal eh, son la generación de lo quiero y lo quiero ya vale y, y, y apuestan y apuestan todo y, y, y yo creo que no son conscientes hasta que ya no le empieza a pasar eso vale y yo veo yo me he encontrado con casos de chavales jóvenes con problemas y tal y yo te digo una cosa, yo no sé si seré un privilegiado, pero yo, oye, hubiera dejado el culturismo, así te digo, si me hubiera acarreado problemas en ese sentido. El tema del libido, de líbido, el tema sexual, eh, escúchame, me gusta mucho el culturismo, pero, eh, y tengo ya 50 tacos, y, y escúchame, yo hubiera dejado el culturismo, te lo digo así, como te, si me dices, mira, o culturismo o te vas a quedar pajarillo toda la vida, eh, déjate, ¿eh? Aparto el culturismo de mi vida, porque sí, me ha dado mucho, pero escúchame, la vida es la vida, tío, y, y hay que aprender a saborearla y tal, y, y, y eso es la alegría que tienes ahí, que, que si no tienes eso, te mata, tío, o sea, que, no sé, yo creo que están apostando demasiado fuerte, eh, a veces sin un objetivo bien claro, porque, escúchame, esto se ha de hacer poco a poco y, y empiezas a entrenar, empiezas a comer bien y vas mejorando, y luego es lo que decimos, vale, la genética es un factor importante y luego tienes que jugar ciertas bazas. Pero escúchame, ¿a qué precio? ¿A qué precio y cuál es el objetivo? Porque realmente gente que luego no llega, pero al nivel más mínimo ya están haciendo, de competición me refiero, y están haciendo auténticas jugadas Entonces, eh, no sé, no sé, no sé. A mí se me escapa, se me escapa de la cabeza. Hablamos del FG1, ¿vale? Y la gente loca y tal, y no hay FG1 por ahí, no se puede conseguir, o sea, queremos probar y queremos, no sé, se nos va un poco la pinza, yo creo. Eh, yo, por lo menos, con mis chavales lo que, lo que intento es educarles un poco, ¿no? Eh, en el sentido de que, joder, sentido común, un poquito, ¿no? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde estás? ¿Qué eres? ¿Y dónde quieres ir? Y con los pies en el suelo y pensar las cosas pausadamente y, y, y si es joven dale a entender de que no es todo ya, que, que todo tiene su proceso y que muchas veces es lo que decimos si se te mete algo en la cabeza y tal, eh, no todo el mundo puede llegar a triunfar en cualquier modalidad de lo que sea, ¿no? Entonces hostia, no sé, yo para mí eh, eso me desmoraliza muchísimo porque veo que, que ya todo es eso, todo lo basamos en eso ¿vale? Quiero ponerme fuerte, necesito meterme mucha caña, mucha química Oye, hostia, pues todo tiene su cosa, ¿no? Todo tiene su qué y tienes que tener los pies en el suelo. Yo es que lo veo que, que a veces me echo las manos a la cabeza y digo, madre mía. Yo porque quizás sea de una época que todo era muy, muy tabú, muy tal. Yo me acuerdo que yo era un chaval y estaban los veteranos del, del gimnasio ahí hablando y haciendo, tomando café. Me ponía en la mesa y cuando llegaba yo, que era el, el chavalín, el jovencito, es como que se callaban, no hablaban, no decían. Pero no por nada, porque fuera un secreto, sino por cuidar un poco, ¿no? Eres demasiado joven, poco a poco, ahora se ha perdido eso completamente. Entonces, hostia, a mí, a mí me da, no sé, no sé la palabra que decirte, pero no me gusta ese tío Y creo yo que eso estoy, está matando mucho la esencia. Yo, yo estoy de acuerdo contigo, Paco, y es que también, a ver, siempre se tiende a cargar contra los más jóvenes, y a veces los más jóvenes van a, a lo que les dan y es que también hay muchos entrenadores que precisamente lo primero que hacen es darles las cosas, recomendarles decir que hay que hacer esto, lo otro entonces hay un problema, yo ayer hablaba con un amigo mío sobre esto porque yo soy bastante parco como entrenador y tal, y yo creo que como entrenadores la única misión que tenemos que hacer es chavales que estén dispuestos a morirse debajo de una barra, no hay más luego ya lo sí. que venga es la decisión personal de cada uno, lo que se trata de inculcar porque es que los chavales tienen que entender que el entreno va a ser lo que determine todo. El entreno va a determinar cuánto y cómo comes, lo que puedes tomar, lo que necesitas descansar. Es que el entreno siempre va a ser eh, el, el eje canalizador de todo. Y si está perdiendo el entreno por el entreno, no te preguntan por entreno, no haces rondas de preguntas, no te preguntan por entreno. Lo más que te preguntan es frecuencias eh, y gilipolleces de esas y riffs y fórmulas matemáticas... Y se está perdiendo eso, eh, ese, ese, esas ganas de entrega, ese... Mmm, joder, yo creo... Yo recuerdo que cuando yo... Bueno, es que de hecho ahora lo hago, tío. O sea, yo me estoy preparando y termino de entrenar y, y, y hoy no me toca hombro y digo, a tomar por culo, me voy a hacer unas laterales de hombro. Y, ter, y ayer hice abdominales, pero como voy bien de tiempo, también me hago abdominales. Y es que ahora es como, no, no, es que esto tan, tan llevado, tan milimétrico, tan tan al detalle, tío, y, y, y joder, es que un Ferrari no está hecho de detalles. Un Ferrari da igual de qué color tenga el, el salpicadero. Un Ferrari es un puto Ferrari. Y eso es lo que se trata. De, de, de, de que ten, tienen que entender que lo que tomes y lo que comas siempre va a determinar el entreno. Lo que pasa es que hay muchos entrenadores que también tienen miedo a, si no dan lo que el público reclama, perder eh, perder, perder eh, clientela. Pues oye. Algo, algo habrá que hacer, pero sí. alguien tendrá que tomar los mandos y poner un poco de orden. ¿Y ves qué pasa, Sergio? Que muchas veces hay gente que opina de una cosa que no ha llegado ni a vivir ni a experimentar. ¿Cuántas veces has escuchado tú decir, no, yo es que post -ciclo no quiero hacer porque se pasa muy mal? ¿Pero has hecho algún post-ciclo? No. ¿Pues cómo coño sabes que se pasa mal? No, yo es que ¿sabes? Eso... ¿Por qué porque lo han escuchado? Porque yo recuerdo que en pleno post -ciclo me fui a Punta Cana con una de mis novias y me lo pasé de puta madre en todos los sentidos. Ojo, ¿eh? O sea, ya sabéis lo que quiero decir, que vamos a ver qué gilipollas es esa, es que en el postciclo tienes un bajón anímico, no te apetece nada, pero qué tontería es esa, pero Oye, habéis hecho un post ahora te, ahora te dicen todos que el porciclo te da depresión. Digo, pues tío, o no has tenido depresión o no sabes lo que es el porciclo. ciclo no, el a va a dar, Es un puto porciclo, que me estás contando. Si además, otra cosa no, pero ¿qué ves tú? ¿Habrá algo que te ponga con más ganas de mambo que un HFG? Si es que... O sea, pero es que... que... Lo de los porcicos no, pécete, no, no, no, no, que es que eh, la ansiedad, o, o muchos, es que vengo de un mal momento y ahora ponerme a descansar, no creo que sea lo mejor. ¿Qué me estás contando, tío? O sea, es, eso ya es el pan. Se, se hacen credos porque alguien ha dicho que ya está y eso, de esa opinión se hace un fundamento y como fulanito no, dice... Eso sabes por qué se alimenta. ¿qué coño ¿Sabes por qué se alimenta? Porque la gente tiene la necesidad de drogarse y necesitan que le digan, drógate, que no pasa nada. Claro. O sea, buscan justificación para hacer lo que ellos en realidad quieren. No, sí pasa, sí pasa. Ahora, si quieres, drógate igual, pero que sepas que pasa. No me vengas aquí con que, con que no pasa. Tú hazlo, pero claro que pasa, no va a pasar. Entonces, ese es el problema. Pero, os pregunto, ¿no creéis que esto es un poco evolución en, el, en la edad? Porque yo creo que con 25 años todos éramos un poco así. Y ahora ya todos, con cercano a los 40 o pasándolos, todos pensamos un poco distinto. No, ojo, yo paraba, yo paraba. Pero que a lo mejor si me hubieran dicho no, no pares porque tal, lo hubiera preferido. Lo que pasa es que a mí no me lo dijeron en aquella época. Tampoco te lo iban a decir. No, no, claro. No, en aquella te época te, no ibas a encontrar un entrenador que te dijera descansa. Eh, aquí tres hemos estado con Ramón Puch. Eh, y, y, y, y Paco con, con, con Juan. Son gente que te ponía a descansar. Son gente que te decía paras y paras y si no te vas a tomar por culo de no trabajas conmigo. Sí. O sea, más, sí. Yo recuerdo a Tamón de decirle oye, Tamón que tengo esto y se me va a caducar. Véntelo. Ya se va a alguien. O sea, ni a ti se te ocurría plantear el decir no voy a descansar. No, no, tío. No. Tú sabías manera... si tú a competir, empezabas tu ciclo, termina... y es que terminabas de competir y terminabas de ciclarte. No es que no había más. O sea, es que te vas a hablar del escenario y al día siguiente tu, tu profasis, que se llamaba por entonces. Al final, todos estos temas, al final nos derivan todos, esto es que lo, lo hemos dicho ya, lo, lo hemos dicho montones de veces, al final, a redes sociales. Desinformación, ignorancia. Un tío con un millón de seguidores que ni siquiera se basa en su práctica, es decir, se basa en evidencia, evidencia, evidencia, como digo yo, según, según no sé qué, según qué estudio. Y eso al final retroalimenta, retroalimenta y hace una bola tan grande que esto pues no hay no hay, no hay quien lo pare. No que lo que ha hecho es que no hay ningún estudio, porque no vas a encontrar un estudio que hable de... de yo lo, yo estoy al aula con algún médico, no vas a encontrar un estudio que te hable de qué pasa si tomas 2 gramos de testosterona. No existe claro. ese estudio, porque no... Es, ya lo dije una vez, no hay un estudio que diga qué pasa si te fumas 40 cigarros. Porque se sabe que es un estudio que no no va asociado a ningún tipo de, de, de terapia, no va asociado a nada. Es un estudio que habrán hecho tres, como dice Robert, de final de carrera, pero no es un estudio serio, tío. Entonces, al final es eh, creencias empíricas, no, no, no es más. Es experiencia, aunque a la gente le joda, le joda admitirlo, en este campo al final es experiencia. En este campo totalmente, eso es experiencia pura, pura y dura. Es que no te queda otra. Es que incluso lo decía Mauro Di Pascuali, que trabajaba con gente para el SIDA, con anabolizantes y tal, y, y, y luego lo aplicaba a deportes de fuerza y culturismo, y él mismo lo decía. Es, es que él mismo decía, esto es experiencia, no hay nada, no hay estudios. Y la poca gente que hacía estudios, que eran él, estaban muy limitados porque eran papacintes de SIDA, entonces tampoco tiene la libertad de hacer lo que le salga de los cojones, ¿sabes? Pero esto la gente no lo entiende, no lo entiende. Esto... Bueno, que la guerra de siempre, y ya está.